I'm Quisiera inventar poesía en tu cuerpo abrazados en el mar Y que volvamos a ser lo que fuimos, perdamos el paro en la inmensidad y Que miremos esa luna, por más distancia solo hay una Hacemos no idiomas que solo entendamos que significa amar